Con lo que dice. Uy. ¿Y cómo nunca aclaran increíble. el por qué ocurre eso? Hola, amigos. ¿Cómo estás? ¿Será que ni siquiera los astronautas saben que están siendo engañados? Capítulo 7: Las limitaciones del pensamiento. El científico David Bohm, entrevistador. ¿Podemos explorar cómo este sistema de pensamiento ha evolucionado de esta manera? David Bond. En sociedades muy tempranas, del tipo cazador-recolector, con solo un pequeño número de personas, el pensado era muy simple. Probablemente podía realizar un seguimiento de la mayoría de las maneras en que el pensado les afectaba. Ahora bien, incluso en esa época, algunas tribus dicen que la palabra ser humano era la misma palabra que miembro de la tribu. Así pues, cuando veían a otra persona que no formaba parte de la tribu, no tenían una palabra para nombrarla, es decir, ningún pensamiento para ello, y automáticamente era clasificada en otra categoría, por lo que ese extranjero ni siquiera era considerado como un ser humano. De modo que aquí se encuentra la base del problema. En aquel tiempo, esto no era grave, pero cuanto, cuanto más se desarrollaba el pensamiento y más crecía la población, en ciudades más grandes y con mayor tecnología, tanto más difícil se hacía realizar el seguimiento de lo que se originaba en el pensado y lo que no. Distinción que es esencialmente complicada en todo lo que implica al mí, ya que aquello que le concierne desata en él emociones muy poderosas. Esos pensados son realmente demasiado poderosos. Entrevistador. ¿Qué es donde nos encontramos hoy, cierto? David Bond. Sí. Con el crecimiento de la civilización, creo que el problema se ha vuelto cada vez más difícil, hasta el punto de que ya no es viable. Por otro lado, la tecnología nos está dando un mayor poder, por lo que tenemos una mayor necesidad de pensamiento coherente. Es cada vez más peligroso tener pensamientos incoherentes y, sin embargo, hay una mayor tendencia al pensamiento incoherente. La televisión, la misma que ahora nos está filmando, nos condiciona con todo tipo de pensamientos incoherentes, sin sentido y sentimientos que nos afectan de manera aleatoria. Entrevistador, todas las impresiones y los sentimientos que se reciclan de manera constante ...obviamente consumen una gran cantidad de atención... ...y esta atención es exactamente lo que necesitamos... Para, que realmente, ...para realmente traer a nuestras vidas algún tipo de orden. David Bohm. Primero de todo dijimos que el pensado... ...introduce divisiones entre las naciones... ...y también introduce divisiones entre los individuos. El pensamiento nos dice que hay una marcada división... ...que termina en nuestra piel... ...y lo vivimos de esa manera... Pero el pensamiento tiene tanto poder sobre nosotros que, tanto si es así como si no, nos hace verlo de esa manera y actuar acorde. De este modo, hay problemas que el pensamiento luego tratará de resolver como si fueran hechos independientes del pensamiento, acumulando más confusión todavía. El pensamiento incoherente y confuso. Lleva a emociones incoherentes y confusas, que a su vez llevan a empeorar el ya de por sí confundido estado anímico del cuerpo y al colapso del cerebro. En otras palabras, conduce a todo tipo de combinaciones químicas inapropiadas en las sinapsis neuronales. Es lo que yo llamaría smog o toxina electroquímica. En ese estado el cerebro está cada vez más confuso y colapsándose y efectivamente, para remediarlo necesitamos una cualidad que yo llamo propiocepción, que realmente es autopercepción. La propiocepción parece estar incorporada en el cuerpo. Por ejemplo, si mueves tu mano, sabes que la estás moviendo. Tienes propiocepción en el movimiento, tu intención o impulso de moverlo. Es lo que simultáneamente te hace darte cuenta del movimiento. Puedes notar la diferencia entre mover la mano y dejarla caer por el magnetismo. Si no pudieras notar la diferencia, no podrías sobrevivir. Recuerdo el caso de una paciente, de Oliver Sacks, que perdió la propiocepción. De repente un día se despertó sin ella. Necesitamos la propiocepción para el simple hecho de poder sentarnos. Ella estaba totalmente incapacitada, pero poco a poco aprendió a reemplazar la propiocepción con el sentido de la misión, de tal manera que, al observarse detenidamente, pudo finalmente arreglarlo. También sabemos del caso de una mujer que al parecer tuvo un infarto cerebral en medio de la noche. Cuando encendió la luz, vio que se estaba golpeando a sí misma y se detuvo. Lo que ocurría era que sus sensores nerviosos habían sido destruidos debido al infarto. Pero el motor de su sistema nervioso sí que funcionaba. Ella movía su mano y no sabía que la estaba moviendo. Su propia mano golpeaba su frente y el cerebro asumió que era otro quien la estaba golpeando. Así que ella luchó contra esa persona. Cuanto más luchaba, más se golpeaba a sí misma. Pero tan pronto como encendía la luz, se restablecía la propiocepción por lo que significa dos cosas. Uno, que en el cuerpo está incorporada la propiocepción y dos, pero incluso si no funcionase, podría ser reemplazada por algún otro sentido. Esta es la posibilidad. Entrevistador. ¿Podemos llevar esto un paso más allá? David Baum. Sí, apliquémoslo al proceso de pensamiento. Aparentemente este proceso no tiene la propia infección incorporada, cada día hacemos cosas que nos suscitan todo tipo de emociones, pero no vemos que es nuestro pensar quien las induce, produce naciones, produce toda la sociedad entera, produce un sinfín de consecuencias, el siguiente pensado las abstrae, como si fueran independientes del pensamiento, pero es otra abstracción inapropiada de la realidad, Así que para compensarlo, hace una abstracción equivocada de la unidad y así sucesivamente. La pregunta es: ¿por qué el pensamiento no debería ser propioceptivo? También es parte del proceso del cuerpo, solo es un conjunto de reflejos más sutiles. No hay razón para no desarrollarse propioceptivamente y, sin embargo, esta manera de pensar no se incorporó en nuestra estructura genética, sino que está abierta a la cultura. De hecho, el pensamiento, tal como lo conocemos, difícilmente hubiera sido posible sin la cultura. Entrevistador, no lo entiendo. ¿Seguro que el pensamiento no sería posible sin la cultura? David Bohm. La mayoría de nuestros pensados están basados en el lenguaje, y el lenguaje, necesariamente, es una estructura social cultural. Los grados más altos de abstracción solo pueden producirse socialmente. Los pensamientos tales como siempre, todo, nunca, jamás, son pensamientos muy poderosos. Entrevistador. ¿Podemos profundizar en esta idea de que el pensamiento y el lenguaje están estrechamente relacionados? David Bond. Evidentemente hay una manera de pensar, como ya he dicho, que es preverbal pues el niño aprende de diferentes maneras, por imitación y mediante cierto tipo de razonamiento, pero el lenguaje solo puede ocurrir cuando dos personas hablan entre sí, lo cual implica establecer relaciones y símbolos comunes, ahora bien. Aunque el símbolo representa una determinada cosa, tiene una enorme flexibilidad, porque al símbolo se le puede atribuir un significado, que vaya más allá de aquello a lo que representa realmente. Esta compleja abstracción solo puede surgir en el acto de usar el lenguaje en sociedad. De hecho, el pensar primero está basado en imágenes. Imágenes simplificadas que constituyen un tipo de lenguaje más privado y personal, pero luego se conectan con las palabras y eventualmente las sustituyen creando así la abstracción compleja. Entrevistador. Bien. Pero estamos hablando de la posibilidad de desarrollar la propiocepción para darnos cuenta del movimiento de la memoria, de su interferencia en nuestra capacidad de percepción. Y aún no tengo claro por qué no la hemos desarrollado, si la llevamos codificada en los genes. David Bond. El pensado es la respuesta de la memoria, no importa que sea la memoria del intelecto o la memoria de las emociones. La memoria de los diferentes estados físicos de esta sociedad, del lenguaje, de tu país, de ti mismo. Está todo en la misma sopa. Todo se conecta en el sistema de pensamiento. La memoria es la única cosa de la que tú no eres capaz de darte cuenta. Percatarte. Solo te das cuenta de su respuesta, las emociones. Hay una conexión de la que tú no puedes darte cuenta directamente. Incluso si hubiera una manera de que el centro emocional y el intelectual pudieran relacionarse entre sí inteligentemente. Una vez que entran en esta sopa, ya no hay manera de que pueda entenderse con claridad. Supongamos que sentimos una emoción inadecuada porque viene de la memoria, y efectivamente el centro intelectual dice que es una emoción inadecuada. Y envía un mensaje al centro emocional. Pero a este no le llega. No lo reproduce. Sino que solo se confunde y pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pero incluso esto también entra en la memoria. Y se convierte en pensado. Entrevistador. Así que todo se vuelve un poco desordenado ahí dentro. David bomb. Básicamente podríamos decir que el cerebro humano no tiene una estructura genética que permita a la respuesta de la memoria darse cuenta de sí misma. De hecho sería muy difícil obtener tal estructura genética. Si no usamos mucho la memoria entonces vamos bien. Pero cuando construimos niveles de abstracción muy complejos dependientes de la memoria, emociones, físicamente y de cualquier otra manera... Estamos creando un problema. Estoy diciendo que cuanto más se desarrolla la civilización, más se deforma el sistema de pensamiento. A menos que encontremos una manera de lidiar con esto, el cerebro se colapsará como ya lo está haciendo. Entrevistador. ¿Cómo podríamos desarrollar la propiocepción para darnos cuenta de la respuesta de la memoria? David Bohm. Es posible que en el cuerpo la propiocepción esté incorporada en el pensar, o quizás se pueda aprender a desarrollarla, pero la memoria es el problema. Entrevistador. ¿Podríamos establecer una manera de transferir la propiocepción de un sentido a otro? Tal y como hizo esa mujer que le falló su propiocepción en el movimiento y fue capaz de suplirla por la visión. David Bond. El primer paso sería considerar la respuesta de la memoria como un reflejo del proceso de pensamiento. Tenemos que darnos cuenta de la intención de pensar o del impulso de pensar y su conexión con el resultado. Si hay un impulso, tú puedes detectar su conexión con el resultado de una manera no verbal. Es como tratar de usar un espejo. Si quieres afeitarte, ante el espejo y consideras la imagen del espejo como si fueras tú mismo, cometerías el error de intentar afeitar a la imagen, pero inmediatamente la prepercepción te haría ver la incoherencia y pararías. Tienes que conseguir afeitarte a ti mismo a la vez que te miras en el espejo, pero ello requiere algún aprendizaje, por lo que porque todo lo que ves en la imagen debe ser traducido en un movimiento relativo a tu cuerpo y eso no es auténtico Aprendemos de una manera no verbal que cuando queremos afeitarnos nos guiaremos por medio de la imagen moviendo la mano hacia la cara Igualmente si hay una emoción inapropiada no sirve de nada dirigir la atención al centro emocional el cual es solo un reflejo de la memoria que ser dirigida. Al propio proceso de pensamiento. Entrevistador. Bien, ¿y cómo salimos de este encantamiento? David Bohm. Estoy sugiriendo que si estamos más atentos y nos volvemos más conscientes, nos daríamos cuenta del acto de pensar, del pensamiento mismo. En primer lugar, con el propósito de comprender el significado de las palabras mediante las cuales se manifiestan y expresan los pensamientos, pero no para pensar en ellos, sino para observarlos a cámara lenta, mientras los mantenemos en movimiento, como una máquina que se mueve lentamente. Entrevistador, tal y como sucede en la meditación verdadera, según indica Jiddu Krishnamurti, ¿no es así? David Baum Correcto, así es. Entrevistador, parece que esto es algo que los niños podrían aprender fácilmente si los adultos fueran capaces de desarrollarlo primero. No. Creo que se podría hacer. Antes dijimos que los adultos tenían que hacerlo primero. Pienso que entonces los niños lo encontrarán muy fácil de hacer, porque ellos no tienen este tremendo condicionamiento... La manera en que usamos el pensamiento va en contra de esto porque el pensado implícitamente te dice que no te preocupes con el proceso de pensamiento, te a pensar que no hace nada más que la información y que no tiene que ser supervisado. Por el contrario, de lo que aquí hablamos es de un tipo elemental de juego libre creativo con el que progresivamente se va aprendiendo el movimiento correcto. Llegado a este punto, se convierte en aprendido, se convierte en un conjunto de reflejos y entonces eres capaz de afeitarte sin tener que pensar ni observar demasiado. Este es un ejemplo simple de este tipo de aprendizaje. La mente tiene que estar explorando por aquí y por allá y darse cuenta del impulso o la intención de moverse y del resultado. El propósito de la operación no es obtener un resultado deseado, sino aprender aprender esa es la diferencia. Así que durante la meditación, la actitud o el propósito, no debe ser el obtener nada, sino conocerte. Es decir, aprender. No por esto se trata de un juego no creativo o pasivo, por así decirlo. ¿Existe tal cosa como el juego no activo? David Baum. No lo hay, pero la gente así lo cree cuando piensa que el juego no es serio. Entrevistador. Entonces, el propósito de jugar es aprender. De Vibón, sí. La propiocepción depende de una actitud de aprender, de darse cuenta del impulso de moverse y al mismo tiempo de los resultados que se reflejan de vuelta, sin tener que pensar sobre ello. En la propiocepción no te das cuenta de un observador independiente que está observando, porque no lo hay, sino que el discernimiento está ahí sin pensar si hay un mí, que está observando. En cuanto piensas en un mí, que está aprendiendo, estás introduciendo una división. Es decir, has introducido esta confusión entre el resultado del pensar y el proceso de pensamiento. Por lo tanto, no eres capaz de aprender porque no puedes distinguir entre lo que es una realidad independiente del pensamiento y aquello que no lo es. Si quieres aprender a usar el espejo, necesitas el elemento del juego libre para poder comenzar. Pienso que esta es la situación en la que el niño en verdad aprende. Ahora bien, aun tratándose de un juego libre, no podrías aprender nada de él, a menos que te des cuenta de que el juego se originó en ti, en tu intención o en tu impulso. Eso te permite establecer un feedback, una retroalimentación del cual puedes aprender. Instruirte más allá del aprender de memoria o de forma programada o del condicionamiento debe involucrar siempre este juego libre creativo. Entrevistador: Parece que la gente quiere entrar en este estado de juego creativo o imaginativo, pero tienen dificultades para hacerlo. David Baum: Yo lo diría de otra manera: que la gente está condicionada a permanecer en el sistema de reflejo repetitivo. Como ya he explicado, el sistema de reflejo tiende a defenderse a sí mismo y a mantenerte en él, porque le proporciona ciertas recompensas y placeres y una sensación de seguridad. Al primer intento de salir de ahí, se creará una sensación de inseguridad en el sistema de reflejo, por lo que empezará a defenderse contra el juego libre creativo. Entrevistador esto es lo que le pasa a las personas que deciden dejar el juego libre y creativo, la meditación, por un tiempo, pasado el cual deciden volver a jugar, pero ya se ha construido una defensa la cual también habrá que salvar. David Bond, efectivamente, así es. Entrevistador, bien, está claro que existe esta defensa, pero pienso que para que los niños desarrollen esta cualidad, deberían estar en contacto con adultos que entienden el sentido del juego libre, y por ello lo fomentan. David Bond Sí. Se deduce que este juego libre creativo tiene que ser fomentado y para ello deberían crearse las situaciones idóneas, allá donde sean posibles. En lugar de animar al niño a ser repetitivo y mecánico. La cuestión de la recompensa y el castigo es crucial. Si al niño se le apremia por obtener un resultado deseado, esto lo llevará automáticamente al sistema de reflejos, lo que crea una presión emocional muy fuerte que lo anima a continuar así. Este sistema de recompensas mantiene al niño en el sistema de reflejos mecánico. Si en cambio el niño está involucrado en el juego libre creativo, esto en sí mismo es su recompensa. Especialmente, no conviene decirle «Eres muy bueno, eres mejor que este», Eres mejor que ese otro, ni premiarle por ello. Entrevistador. Pienso que realmente es un tema crítico, no solo para la infancia, sino también para una futura sociedad, para la industria, la ciencia y la educación. David Bond. Debemos fomentar este juego libre creativo para desarrollar la propiocepción en el proceso de pensamiento. Para ir más lejos en otras áreas, debemos incentivar la imaginación. El poeta Kolerich define varios tipos de imaginación. En primer lugar, denomina imaginación primaria a la percepción. Aquí básicamente no hay diferencia entre la manera en que percibimos algo y la manera en que libremente lo imaginamos. La manera en que vemos el mundo ha sido generada por este funcionamiento condicionado del cerebro, y así lo demuestran todas las ilusiones que son posibles a nivel psicológico. Sin libertad no puedes percibir algo desconocido, del mismo modo que necesitas libertad para aprender a usar el espejo por ti mismo. En segundo lugar, describe la imaginación secundaria, que consiste en la creación de formas que nunca existieron, pues no provienen de la percepción de las cosas, sino que más bien son nuevas formas de creación que podrían guiarnos para desarrollarlas y producirlas finalmente. Y por último, estableció una tercera forma de imaginación, que llama fantasía, que se basa en el reflejo de la memoria. La fantasía genera el mismo tipo de percepción y de imágenes que las otras dos, pero lo hace a partir de la memoria. La fantasía puede unirse como si fuera una realidad, como en la vida secreta de Walter Mighty. En la fantasía, el sentido de la realidad se construye sobre la base de lo conocido, y es fantaseado como si fuera estable y resistente al cambio. Como si estuviera justo ahí, el fin de poder ver algo que nunca habíamos visto antes, necesitamos algún tipo de juego libre. Entrevistador, los primeros años de la infancia parecen estar llenos de esta exploración de juego libre creativo con la alegría del aprendizaje y el descubrimiento. Pienso que es crucial encontrar modos de alentarlos más allá de la infancia. David Bond. eso sería lo ideal. Pero al menos no deberíamos desalentarlo, porque este tremendo sistema establishment actual, el monetario y todo el resto, siempre lo obstaculiza. La forma en que se ha desarrollado el sistema de pensamiento desalienta mucho a la imaginación, aunque además debemos darle un impulso positivo. Entrevistador, tú has dicho a menudo que tenemos que fomentar esta capacidad creativa, ...con el fin de solventar el problema monumental al que nos enfrentamos hoy. ¿Cómo logramos esto? David Bond. La consciencia primaria proviene de la manera en que la gente vive todo el tiempo. Si estamos viviendo en un entorno en el cual reinan las fórmulas y los reflejos... ...esto es lo que el niño aprenderá. Lo natural es que el niño use el proceso creativo para comenzar a aprender a través de él... Así pues, si los adultos no solo no lo impiden, sino que también lo desarrollan alrededor del niño, eso es lo que el niño va a aprender. Como decías, la relación del niño con sus padres es crucial para crear lazos, para la propiocepción sensible que se destruye al tratar al niño como algo que se manipula. Creo que esta es la primera etapa. Entrevistador un ejemplo que tú usabas para ilustrar cómo el juego libre es destruido es un estudio que involucraba a chimpancés y la pintura. David Bohm. Así es. Desmond Morris mostró una vez en un programa de televisión lo que le pasó con los chimpancés. Les dio pintura y un lienzo y los simios comenzaron a pintar dibujos abstractos con cierto equilibrio. Estaban tan fascinados que no pensaban estaban tan fascinados que no paraban de pintar. Para ellos esto era más interesante que cualquier otra cosa y se entregaron al juego creativo sin reservas. Se les veía muy alerta. Poco después comenzaron a premiar a los chimpancés que pintaban los mejores cuadros y muy pronto bajó la calidad de trabajo porque ya solo estaban interesados en la recompensa. La pintura se volvió secundaria superficial. Con los seres humanos pasa lo mismo. Si creamos una situación en la que la recompensa es la base, entonces entraremos en el sistema de reflejos, por lo que el cerebro solo estará interesado en la recompensa, pues se rige por el principio del placer-dolor. Consecuentemente, trataremos de encontrar los reflejos adecuados para obtener el premio implacablemente. Entrevistador Volvamos a la imaginación, ¿puedes definir la capacidad del cerebro para crear imágenes naturales? David Bohm, hace mucho más que eso. Para representar cualquier cosa, el cerebro crea imágenes. Incluso crea imágenes desde el sentimiento, así como desde la visión, el sonido, etc. Las imágenes sugieren imitaciones, es la misma raíz, aunque es inadecuado. ...pero se trata del mismo proceso que utiliza la percepción creativa. Es el mismo mecanismo. Pues da igual si se trata de cosas que has visto o de cosas que te has inventado. Entrevistador. ¿El acto mismo de percibir implica este juego libre creativo de la imaginación? David Baum. Más bien diría que esta percepción creativa, en primer lugar... Es sensible a la falta de coherencia. No se agarra a algo que es incoherente. En cambio, el pensamiento se aferra demasiado tiempo a ello y lo defiende. Pero la percepción no defiende lo que es incoherente, por lo que mantiene el juego libre en movimiento. Si encuentra algo que no es coherente, lo suelta e intenta otra cosa. Esto debería ser la actitud científica correcta. Pero los científicos están limitados en sus capacidades de darse cuenta de esto y de llevarlo a cabo. Sin embargo, es una característica clave de la inteligencia. La habilidad a través del juego es descubrir nuevas relaciones, nuevas estructuras, que en última instancia son coherentes, porque están basadas en la capacidad para detectar la incoherencia y por tanto lo que queda es coherente. Entrevistador: Me parece que, tal como la describes, la percepción directa es similar a la armonía de una melodía de piano que parece resonar con alguna estructura interna e innata a la que nos sentimos atraídos. Pero creo que lo contrario también es cierto, que somos repelidos por lo discordante. David Bohm. Sí, o simplemente por el uso de las palabras, tanto si tienen sentido como si no. La palabra significado puede entenderse de tres maneras, importancia, valor y propósito. No solo significa algo coherente, sino que también implica un alto valor y generan intenciones e impulsos fuertes. Todo ello va junto. No es únicamente el contenido de la imaginación. Va todo unido. La raíz de la palabra inteligencia es interlegere. Inter significa entre, y legere significa leer, elegir, seleccionar. Pienso que aclara mucho si lo entiendes como leer entre líneas. Los reflejos te permiten leer lo que está en las líneas, pero para leer entre líneas debes haber desarrollado cierta cualidad del juego libre e imaginación. La inteligencia debe ser de esta naturaleza. Entrevistador. Ahora estás introduciendo la inteligencia y la creatividad imaginativa. Pienso que deberíamos desarrollar esto un poco más. David Bohm. Quiero hacer también una distinción entre la inteligencia y el intelecto. El intelecto es el participio pasado de Interlegere. Es lo que ya ha sido leído. Es más o menos lo mismo que el pensado. Altamente organizado con vistas a la lógica y a la coherencia, etc. Y este es más o menos el nivel en el que un computador funciona. Una computadora puede reproducir cualquier cosa que el intelecto pueda hacer, pero no es capaz de reproducir la imaginación creativa ni la inteligencia. Podemos apreciar cómo la imaginación trae armonía, orden y belleza, y un sentido de coherencia, pero no implica inteligencia, porque no tiene nada que ver con la inteligencia, sino con la razón. La palabra razón se basa en el latín ratio, y podemos ver que el ratio es una cualidad básica que tiene que ser percibida. La razón. La razón es cualitativa, así como cuantitativa. Ambas están relacionadas, pero en realidad solo lo están en el pensamiento. Esta razón cualitativa se extiende a una razón cuantitativa. La razón, una vez que ha sido aprendida, asociado, se convierte en parte del sistema de reflejos que son altamente organizados y dirigidos a la coherencia. Ninguna razón puede ser coherente, no importa dónde se aplique, porque va a presentar nuevas situaciones donde no son relevantes, donde las abstracciones que se utilizan no son apropiadas. Este es el panorama. El intelecto no es más que el residuo de la inteligencia perceptiva. Lo que importa es la inteligencia y no el intelecto. Pero tal y como van las cosas hoy día, hay una tendencia a considerar que el resultado es lo único que importa. Entrevistador, vienes sugiriendo de muchas maneras, que el cerebro es literalmente infinito. ¿Cómo puedes decir esto? David Baum, cualquier cosa que digamos acerca de la estructura de la memoria, es una abstracción. Puedes ver una mesa y percibir que se trata de una cosa con una forma bastante extraña, pero si le aplicas una abstracción comprenderás que es un objeto llamado mesa y que es rectangular, pero es más complicado que eso, Que el hecho de ver otro ángulo todo cambia por completo. De modo que si lo consideramos desde el ángulo de la física, apreciamos que la mesa no es un rectángulo, sino que está hecha de átomos y que en su mayor parte es un espacio vacío al que aplicamos una borrosa suerte de abstracción. Pero si lo vemos desde otro ángulo, apreciamos que los átomos, que debían ser indivisibles, se componen de otras partículas aún más pequeñas que también son espacio vacío mayoritariamente. Y esto continúa así hasta los quarks, los campos y muchas otras cosas. Hasta donde la ciencia sabe, a día de hoy, dice que no encontraremos una estructura última, definitiva, aunque se está buscando. Me gustaría sugerir que no hay límite a la sutil estructura posible de la materia. Igualmente es solo una suposición decir que en realidad el cerebro es limitado. Si te fijas en las evidencias, verás que no hay base para ello y consecuentemente sería mejor decir que no está limitado. Es una mejor suposición, al menos sigue abierta. De lo contrario, se cerraría el círculo por completo, ...y entraría a formar parte del sistema de reflejos automatizados... ...puesto que es el factor principal que lo convierte en un conjunto de reflejos. Entrevistador. Parece que nuestro sistema educativo se ha basado en un modelo falso... ...de esta inteligencia creativa de la que hemos estado hablando. David Baum. El primer punto es darse cuenta de que el intelecto no es la inteligencia. Las reglas de la lógica formal no son lo mismo que la inteligencia. ...son un producto de la inteligencia que se ha cristalizado. Por un lado tenemos la inteligencia perceptiva... ...y por otro lado la inteligencia que se ha cristalizado como memoria... ...y forma parte del intelecto. Debemos aclarar que cuando las personas han tenido una nueva idea... ...entonces lo que hacen es encontrar nuevas categorías de razón... ...nuevas relaciones... ...nuevas razones que han de ser percibidas. Tenemos que conseguir llegar a la noción de... ...percibir la razón. Creo que todos los grandes descubrimientos fueron de esta naturaleza. Yo diría que la inteligencia pura, la percepción directa... ...es básicamente una facultad que usa todas las áreas del cerebro... ...porque la inteligencia puede usar todas estas estructuras... ...incluido el intelecto, pero no al revés. De igual manera, está claro que el listo puede hacerse el tonto... ...pero el tonto no puede dárselas de listo. Esta inteligencia creativa debe impregnar la vida en su conjunto... ...mientras que el intelecto debería aparecer solo en casos especiales. Lo necesitamos en ciertos momentos. La inteligencia es capaz de utilizar el intelecto... ...pero no funciona a la inversa. El intelecto no puede controlar ni utilizar la inteligencia. Esta inteligencia está presente tanto en el trabajo del artista... ...como en la investigación de un científico, de un escritor, de un businessman... ...para cualquier cosa que hagamos necesitamos utilizar esta inteligencia... ...tiene su origen universal en la percepción directa... ...que luego se ramifica en cada una de las diferentes áreas del cerebro... ...según el propósito al que se aplique tal inteligencia... ...el intelecto crea las divisiones que pueden tener cierta importancia... ...pero solo hasta cierto punto... Porque incluso entonces, en estas divisiones, la inteligencia debe ser el motor principal, puesto que hace uso de todas las estructuras de la inteligencia humana. Un abrazo amigos.